vale a ver esto uy qué daño esto encuadre esto fuera y venga joder no, no pensaba no, no, uh, uh, uh, uh, uh, uh. es que estaba pegándole una paliza al sofá el sofá al palco y y ahora para hacer toda la broma esta, y ha llenado la casa de polvo. Bueno, por cierto, miércoles, que es el día que viene, después del martes y eh, antes que el jueves. Y mira, creo que a partir de ahora, de vez en cuando, os voy a ir enseñando libros que me han gustado mucho o que me estoy leyendo o tal. Este es un libro de Brett Ellis que es uno de mis escritores favoritos, American Psycho, por ejemplo. Existe la idea de que un tal Patrick Bateman... Es una especie de abstracción. que me compré en Londres? Si me das la mano, notarás que mi carne roza la tuya. Cuando tenía una novia que vivía en Londres, esto hace mucho tiempo, me estoy haciendo viejo. Incluso tal vez intuyas que es probable que tengamos estilos de vida parecidos. Eh, merece la pena. Como mis pasiones, aparte del deporte, y aparte de trabajar, y aparte de viajar, y aparte de Dean Pottering es leer y el cine... Pero yo, sencillamente... No estoy. Pues iré colando cosas de estas. Pero antes, antes, antes. Novedad. Aparte de que ya estoy muy enérgico y ya tengo mucha fuerza, mira esto. ¿Eh? ¿Qué te parece? Estoy estirando que parezco Cindy, no, Cindy Crawford. Comenzaré con las flexiones masculinas. Si no puedes hacer las femeninas, no importa. Espérate. Ay, mira que te enseño por aquí diréis el San Juan se está tomando un copazo se está tomando un gin tonic no no esto es una infusión que estos días como hubo mucha deshidratación y muchas roturas y tal estos días me han recetado que beba mucho bueno ya habéis visto estiro que parezco aquí una Silfide, pero espera espera lo mejor está por llegar mira esto hoy ay ay ay si voy más rápido que esto se me cruje todo Endura Endura Endura Induray, induray, ay, ¡Uh! Me parece que estoy para el retiro Y no solo bici, también un poco de correr Aunque en estático ¿Y esto cómo se hace? Pues así que corriendo, parezco un poco chiquito de la calzada y de gueto y han pasado 10 días de los Ironmans y hostia, esto quiere decir que ya empiezo a encontrarme bien, ya no hace falta que me esté ahí pues 12 horas al día durmiendo, ya me encuentro un poco mejor, ya estoy comiendo bien el estómago está todo bien, el lunes ya corrí pero resulta que se me ha estabilizado ya un poco todo el tema del peso. Al final, está más fuerte que el vinagre. Han caído 6 kilitos, seis y medio. Y voy a contaros de qué se trata. Espérate, aquí. Y voy a contaros de qué se trata esto del de fin de semana con el jabalí en el que todos y todas y todos ustedes podéis participar. Para todos los niveles, para lo que os guste la bici, para los que os guste correr, para los que os guste la mountain bike difícil, para lo que os guste correr corto, correr largo o lo que sea. Esto es en Tosa, Tosa de mar, sitio muy bonito, y lo organiza... ¿Sabéis quién es Jordi? De más que bici, ¿eh? Bueno, voy a situar, ¿os acordáis de Rocky? Sí, ¿os acordáis que tenía un entrenador y un cuñado? Sí, vale, pues el entrenador que le salían pelos de las orejas, pues este es Jordi, por si no os acordáis, dentro flashback. Hoy que tienes a Miguel, si tienes la oportunidad, aprovecha y te pones detrás, si tú te pones un poco para el lado, no te sirve para nada, si no tienes el viento lateral, no te sirve de nada ponerte al lado, no te rías, no te rías... Porque si te pones detrás no hace falta a ver, que vayas Jordi, un momento. la idea es descansar un poco. Jordi, Tenemos a Miguel aquí, Jordi, y no está cansado. ¿Tú te acuerdas de Rocky 1? ¿De Rocky 1? <ríe> ¿Te acuerdas sí. que había el cuñado no sé quién que hacía de entrenador? El de los pelos de las orejas. <ríe> Eres poli Soy Ahora poli. mismo eres poli, chaval Eres poli diciéndole ¿Por qué me toca siempre los peor? No me puedo tocar nunca un guapo Yo que sé, Paul Newman Pues espérate que además creo que en la segunda parte No sé si es Apolocrit o no sé quién Te pega una hostia A mí, a Te mata <risa> <risa> no, Te mata, ¿eh? Yeah. Esto va a ser Sábado, 7 de octubre y domingo, 8 de octubre. Van a haber plazas limitadas, o sea que si queréis apuntar sus, apuntar sus precios reducidos y además es un fin de semana solidario. Eh, ¿De qué funciona la cosa? Esto, como os decía, es una cosa que organiza Jordi, de Más que Bici, y va a ser un fin de semana donde el sábado por la mañana vamos a estar firmando libros. Después de la firma de libros, con todo el equipo, eh, con Rubén, con Pela, con Horatius, con San Juan, eh, después de esto, a la una del mediodía, vamos a dar una charlita con algunas imágenes y todo eso explicando un poco toda esta experiencia de los 10 Ironmans donde además Jordi Coño nos va a presentar y yo creo que va a contar un poco uh, eso cómo me llevó en volandas y cómo me timó con muchas cosas eh, para conseguir que acabáramos esos 10 Ironmans esto va a ser durante durante el sábado además el sábado hay una carrera eh, donde no hay una hora de salida sino que cada uno puede hacerla a la hora que quiera y es como si fuera una contrarreloj y aunque cada uno lo haga a la hora que quiera pues al final va a haber un ganador y el domingo es cuando hay carrera de 10 kilómetros a pie, 20 kilómetros a pie, 40 kilómetros en BTT o carrera más corta en BTT. Y entonces nosotros estaremos tanto el sábado como el domingo. Quien quiera venir sus, apuntar sus, acompañarnos sus o lo que sea en Tosa, pues dejo el link aquí abajo para venir. Pero, pero espérate, me dicen... esto va a quedar un poco falso. Um, sí, me dicen que tenemos eh, conexión con estudios centrales eh, por Pinganillo. O sea, la conexión no es por piñanillo, me lo dicen por piñanillo. Dentro, la información desde el sitio, desde el lugar. Así son las cosas, así sin las hemos contado. Valentí, que soy Jordi. Bueno, eh, Poli, ya sabes, el cuñado de Rocky, el de los pelos en las orejas. Tú, que estoy aquí en la Tosa, y como no vengas, Ríete tú del puñetazo que le pegó Apolo Polo Crick a, al de Rocky. ¡Venga, va! Bueno, a Jordi ya le conocéis. Es de esas eh, personas que uno conoce en todas estas carreras. Normalmente yo, en, en estas carreras, ¿de quién suelo rodearme? Bueno, pues de la gente que te encuentras, pero muchas veces de historias, joder, de mega superación, de la hostia, de tal, que te inspiran mucho. Este es un tipo de las personas eh, a las que suelo encontrarme en estas carreras y que creo que es mi mejor currículum, ¿no? De lo que más orgulloso estoy, más allá de haber acabado aquí o allí Total, yo, joder, creo que el día que me vaya a la, a la tumba pensaré ¿qué te llevas de todos estos sitios, joder, a estas personas? ¿Y con qué otro tipo de personas me junto? Pues como las que como yo, desgraban, que es Jordi. Hostia, a Jordi le debo mucho porque en todas estas carreras cuando vas fatal de coco, de repente dices, hostia, hay un momento al día en que en el masaje o comiendo lo que sea te juntas, te ríes y, y así desconectas. Y como os dije, esto es una de las cosas por las que creo que acabamos estos 10 Ironmans. Pues bien, os pongo una de las veces... Cuando cuando con él y con urco y yo, estando frito de cabeza, dije, me voy con ellos, a ver si me cuentan cuatro cositas. ¡Jordi! Pa acá, ¡Ven pa para acá! ¡Ven para <risa> acá! Estamos jodidos. Está yo que vida. quería hacer una cosa seria. Jordi, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Qué? Hola, hola, ¿qué tal? Hace tiempo que les conozco ya. La de Mongolia fue, fue buena. Íbamos por la furgoneta, <risa> ¿vale? Y de repente vemos un bulto en el suelo y, coño, una bici. Y iba del delante y dice: No, no, que es Valentín. Ah, me asusté porque sí. digo: Este se ha muerto aquí. Este aquí. Le un, no he he responde. un chungo con el sol. ¿Con y Con un ha palo, estamos con un palo. A ver si te movías o algo. Y esto desde fuera era como que la cámara por ahí, la bici por allí, <risa> todo en el suelo. digo: Este Tú, tío, tío, no. se ha pegado una hostia aquí. Sí, sí. Se ha matado. Comiendo golosinas de mierda. Marco me dice: Digo, mira, Valentín, me sé un chiste que funciona de puta madre. Que funciona. Pensé. Digo, mira, peor no puede ir, tío, yo quiero retirarme, faltan 110 kilómetros y ya llevamos 60, no, no puedo más, luego mira tres etapas más, paro. Pero y digo, no, el momento. espera, primero te cuento el chiste luego decides si sí Era el momento. lo lo el y chiste. Y voy a contar un chiste, pues. ¿qué dice...? Es, que es muy malo, el chiste. Pero hay que ponerse la situación, sí. vale, vale. Es, ¿qué dice una cereza delante del espejo? ¡Hostia! ¿Cereza? No, tío. Es horroroso. Te lo es puedes muy contar malo. diez es veces muy malo. y de lo malo que es, cada vez Te me río no más. Pero a mí me es lo contaba cada día. <risa> Estábamos en el y se, y se quedaba así mirando al, al horizonte y decía... Cereza. <risa> pues venga, yo no sé si Cereza o no Cereza Pero os espero el 7 y el 8 de octubre Con Jordi, con todo el equipo de Menos Cabeza Más Corazón eh, Eso, eh, a las 10 de la mañana el sábado A unas firmas de libros, fotos o lo que haga falta A la una, una charlita para contar toda esta experiencia De los Ironmans, de las carreras por el mundo, etc Y el domingo con las carreras, tanto a pie como en bici Como, como las carreras universitarias <risa> es una broma mala, el link está aquí abajo bueno, aquí abajo hay otro es que a veces los vídeos no sé acabarlos bien